Hola, gente. Llegó el calor, tenemos que utilizar los aire acondicionados y nos acordamos que en todo el año no le hicimos ni un mínimo mantenimiento. Yo les voy a enseñar ahora cómo hacemos para hacerle el mantenimiento anual recomendable. Este video no está apuntado a hacer una reparación del aire acondicionado, simplemente el mantenimiento que tenemos que hacerle a los filtros para que el sistema pueda tirar la cantidad de aire adecuada y que siga limpiando el aire que nosotros estamos respirando constantemente. Les voy a explicar básicamente cómo hacemos para sacarle el filtro, cómo lo limpiamos y volvemos a dejarlo en condiciones de ser utilizado. Puede ser que cuando lo empecemos a utilizar la primera vez en el año vamos a sentir algún olor medio feo de algo que haya quedado, un poco de humedad que haya quedado condensada adentro pero bueno, les voy a explicar cómo hacemos para cambiarle el filtro Simplemente de acá tiramos hacia afuera y se tiene que ir destrabando Tiene unas trabitas algo se cayó ahí Simplemente tirando hacia afuera, levantamos la tapa exterior, tiene un punto donde queda trabada. Los que tengo acá estos son los filtros de aire que evidentemente después de tanto tiempo tienen un poco de tierra. Vamos a sacarlos de esta manera. A ver si hace foco. Levantamos ahí y tiramos hacia abajo el equipo tiene en esta parte el radiador es la parte que se enfría en verano o se calienta en invierno el otro filtro lo mismo con cuidado de no afectar a este sensor no romper nada no tenemos que hacer fuerza para nada simplemente lo retiramos ven que acá tiene tierra esto lo vamos a sacar con un poquito de agua y con un pincel suavecito, sin raspar demasiado no vaya a ser cosa que lo rompamos para lavar el filtro simplemente lo mojamos y con un poquito de jabón líquido yo no recomiendo hacerlo con detergente porque después cuesta mucho limpiarlo, sacarle, enjuagar ese detergente con el pincelito vamos limpiando así de costado sin hacer demasiada fuerza para no romperlo agregamos un poco de jabón líquido digo líquido porque es más fácil para trabajar sino con jabón blanco un poco de jabón el que utilizamos para, para lavar la, la ropa y ese sirve también perfectamente el detergente cuesta enjuagarlo entonces a veces no conviene trabajarlo detergente. Así terminamos de limpiar todo. Refregamos un poquito de costado. Ahí si hace falta un poquito, nos está un poquito más percudido. Y esto simplemente nos va a ayudar para sacar la, la grasitud del ambiente. Un poco de pelo, pelusa, todas las cosas que andan dando vuelta por la casa, van a parar al filtro de aire. Esto, lo recomendable es hacerlo dos veces por año en invierno cuando vamos a utilizar el aire acondicionado con calor y en verano cuando empieza la temporada con frío la realidad cuál es solamente lo vamos a hacer cuando nos agarra calor y nos acordamos que no le hicimos el mantenimiento al filtro pero es algo esto es algo que lo podemos hacer nosotros tranquilamente no necesitamos llamar a ningún técnico ningún service esto es parte del mantenimiento no es una reparación por eso yo con esto lo que les estoy diciendo es que tenganlo en cuenta muchas veces pueden pasar años sin que nadie lo limpie porque no es algo que se ve entonces no nos acordamos que tenemos que limpiar el filtro y siempre es bueno para que el equipo tire buena cantidad de aire. Cuanto más limpito está el filtro, tira aire como si fuera nuevo. Ahora lo que vamos a hacer es enjuagarlo con agua, sacándole las pelucitas que pueden llegar a quedar amontonadas, las pelotitas que pueden llegar a, montona, a quedar amontonadas, y con bastante agua lo lavamos. Le podemos mandar agua de atrás y de esta forma lo terminamos de enjuagar y listo. No hay que hacerle mucho, no hay que refregar demasiado porque se puede llegar a romper la malla. Es una malla de plástico, finita, bastante delicada, pero vamos a tratar de que no se agujere, no se rompa porque si no la función del filtro ya la deja de cumplir. En el caso que eso le suceda, que por algún motivo es vieja, eh, se rompe esta malla, podemos comprarla como repuesto. La, la mayoría son todas muy parecidas y no son iguales para el mismo modelo de, de aire acondicionado. Son bastante estándar. La mayoría son todas muy parecidas a esta. Vamos a dejarla secar, la vamos a poner un poquito al sol, le pasamos un trapito y una vez que está lista, la volvemos a instalar. Ya que estamos arriba de la escalera, no nos cuesta nada pasarle un trapito por acá, sacarle un poquito la tierra que quedó del lado de afuera, desde el lado de arriba, también le pasamos un poquito el trapo, si llega a estar muy sucio, tenemos que tratar de que no nos caiga la tierra adentro o esto también lo podemos hacer antes de sacar el filtro porque si llegamos a tener tierra se va a caer arriba del radiador el radiador es esto en este caso es medio azulado si llega a hacer falta nosotros en la parte de arriba podemos llegar a tirarle un poco de agua con la bandina al 50% más o menos todo en esta parte de acá todo por acá arriba para que vaya limpiando el radiador en el caso que tengan mal olor o que se les tape la bandeja de desagote de el aire acondicionado cuando funciona genera mucho, mucha condensación del vapor de agua que tenemos en el ambiente y en algunos casos puede llegar a taparse la canaleta que está acá abajo adentro del equipo, no se ve Puede que cuando lo encendamos empiece a tirar agua hacia adelante. Eso nos da la señal de que la canaleta está tapada. ¿De qué se puede tapar? Si ven acá en la manguera de desagote, podemos ver cómo se va llenando de bacterias, como un alga que se genera, y de esa manera eh, se va tapando, se va obstruyendo. Con un poquito de agua con lavandina echándola por la parte superior, eso se va a ir limpiando y de esa forma la vamos a ir destapando en el caso que haga falta, si, se, si está muy tapada se puede meter por la punta de la manguera una cinta pasacable y de esa forma podemos ir logrando desobstruirla eso es parte del mantenimiento que le tenemos que hacer al equipo en el caso que fuera necesario si se tapó para poder retirar el deflector tenemos que arquearlo desde el medio para que salga del costado izquierdo y del lado derecho lo desacoplamos del motor. El ventilador en este caso es un ventilador cilíndrico que va de punta a punta y siempre suele llenarse de mugre. Con un pincelito lo vamos a ir limpiando hasta sacarle todo lo que nos moleste, toda la tierra, toda la mugre que tenga pegada y con una aspiradora nos ayudamos de a poco para ir sacando todo lo que tiene pegado. Este es un trabajo de paciencia, pero bueno, hay que hacerlo. Cada tanto tiempo hay que ir este, removiendo un poco toda esta, toda esta mugre. Hay que tener cuidado con los deflectores de costado, son lo, los que hacen que el aire vaya hacia un lado o el otro, son los, los que le dan dirección. Hay que tener cuidado porque son piezas de plástico finita y se pueden llegar a romper. Todo esta tierra salió del ventilador. Para volver a armarlo hacemos el camino inverso. Ponemos del lado derecho el deflector. Arqueamos nuevamente y del lado izquierdo lo volvemos a poner en su cavidad. En el medio tiene un soporte para que el movimiento sea más fluido. Estos deflectores de costado los regulamos según lo que necesitemos caso de cada uno con el control remoto ponemos en marcha el ventilador para verificar a ver si el deflector enganchó bien en el motor que le da el movimiento Para terminar el video vamos a poner el filtro sobre las guías, lo mandamos hasta que calce en la parte superior y abajo simplemente lo hacemos calzar. Trabajo terminado. Lo único que nos queda hacer es bajar la tapa y volver a trabarla. De costado van a sentir un clic cuando trabo. ahí ajustamos de un lado del otro y ya está totalmente terminado el trabajo volvemos a acomodar todo como estaba y listo a disfrutar del aire acondicionado y con esto terminamos el vídeo si quieren dejarme un like un comentario algo que no se entendió lo volvemos a explicar no hay problema los dejo acá con unos videitos que les pueden llegar a interesar por favor no se olviden de suscribirse y compartir con alguien que necesite algún tipo de estos vídeos muchísimas gracias nos vemos en el próximo chao chao a este también lo tendría que limpiar, ¿no? Bueno, quedará para el próximo video.